Hola de nuevo, en esta cuarta entrega de Fernando Fariñas, nuestro inmunólogo, microbiólogo, vacunólogo preferido, ya sabéis, de Málaga, se ha dedicado a una enfermedad muy particular que desgraciadamente sigue produciendo muertes cuando tenemos una vacuna que las podría evitar al 100%. Es la rabia. La rabia es esta enfermedad que transmiten a veces los animales, pero que podemos padecer los hombres. Vacúnate, vacúnalos. Hola, hoy vamos a hablar de una enfermedad terrible, la rabia. La rabia es una zoonosis, es una enfermedad transmisible de los animales a los seres humanos. Y es una enfermedad que acaba con miles de vidas en el mundo. Alrededor de entre 50 y 100.000 personas al año mueren de rabia. Y fundamentalmente son los niños los que más mueren de rabia. Seguramente este número hay que multiplicarlo por mucho más. ¿Por qué? Porque en los sitios donde la rabia mata, como el continente africano, o como el continente asiático, es una enfermedad que se declara muy poco. Y los expertos dicen que sobre este número de 100.000 muertes anuales habría que multiplicarlo incluso por 150 en el caso de África o por 20 en el caso de Asia. Así que seguramente mata mucho más de lo que realmente u oficialmente tenemos cifras. El virus de la rabia es un virus muy característico, tiene una forma... Genial, que a mí me encanta, que es una forma de bala, que le dicen. Este virus es absolutamente letal y puede ser transmitido por la mordedura de animales. Fundamentalmente, más del 90% de los casos de rabia que se dan en el mundo se dan por la mordedura de perros rabiosos. Pero hay otros animales que pueden transmitir la rabia. Por ejemplo, los gatos o los murciélagos, la llamada rabia quiróptera. De hecho, hemos tenido casos en España muy recientes, el año pasado, de eh, algún murciélago con rabia que había mordido a alguna persona en Huelva y en Valladolid. Por lo tanto, la rabia está presente, está presente en nuestros días. Y tenemos vacunas frente a la rabia. Tenemos vacunas tanto para los animales como para las personas. La vacunación que se exige para que todos estemos protegidos es del 70%. Es decir, para que haya lo que se llama una inmunidad de colectivo o una inmunidad mal llamada de rebaño, tenemos que tener al menos vacunados al 70% de los perros en este caso. El problema se suscita cuando en zonas como la nuestra, que es un país libre de rabia, España, a pesar de ser un país libre de rabia, convive, coexiste, está rodeado de otros países donde la rabia es endémica, donde la rabia todavía no ha sido erradicada y por lo tanto es un país con alto riesgo de adquisición de rabia. De hecho, hace muy poquito, hace un mes, hemos tenido un caso de un perro rabioso procedente de Marruecos que entró en Ceuta, que mordió a varios otros perros y a algunas personas. Por lo tanto, el riesgo es real y el riesgo existe. ¿Cómo vacunamos en España frente a la rabia? Pues desde mi punto de vista, un poco mal. De tal forma que algunas comunidades autónomas están obligadas a vacunar de rabia y otras comunidades no están obligadas. Por ejemplo, Cataluña, País Vasco, Galicia o Asturias no están obligadas a vacunar de rabia. En Asturias solamente a las razas potencialmente peligrosas. Pero mirad, los virus no conocen de fronteras. Los virus no saben si hay una frontera que se llame Galicia o que se llame... Castilla-León. Los virus son o se expanden, están globalizados. Y España sigue siendo un país con alto riesgo de rabia. Además, a esto hay que añadirle que cada comunidad autónoma vacuna un poco, bueno, pues como quiere. De tal forma que algunas comunidades vacunan cada año, otras cada dos años, otras cada tres, unas con una dosis, otras con dos, es decir, hay un poco de desconcierto eh, a nivel de la vacunación de rabia en España. De hecho, incluso en las comunidades que están obligadas a vacunar de rabia, muchas veces no llegamos al 70% de cobertura vacunal. no llegamos a vacunar al 70% de los animales. Y en comunidades donde están obligados a vacunar de rabia, como por ejemplo Aragón, el año pasado bajó un 40% la tasa de vacunación frente a la rabia. En otras comunidades, como por ejemplo en Navarra, pues cuando hemos hecho esos estudios hemos visto que realmente el porcentaje de perros vacunados ni con mucho llega al 40%. Por consiguiente y por lo tanto, en un país con un alto riesgo y con una tasa de vacunación tan bajita, tenemos que plantearnos el hacer bien las vacunaciones. Porque mirad, la rabia es una enfermedad terrible. Es una enfermedad que tiene una letalidad del 100%. Es decir, todo aquel que desarrolle la rabia muere. Con el ébola hay gente que se salva, incluso hasta el 20-25% de la gente se salva a pesar del ébola. Y es una enfermedad que desde el punto de vista eh, periodístico y de los medios de comunicación es muy sabida y consabida. Sin embargo, la rabia que mata a mucha más gente en el mundo la conoce menos. Por consiguiente, por lo tanto, la salud de nuestros animales es la salud de los humanos. Y ese concepto se llama One Health, una sola salud. Por favor, no dejéis de vacunar de rabia a vuestros animales. No hagáis casos de los antivacunas. Porque los antivacunas, el único terreno que ganan es en los hospitales y en los cementerios. Así que, la vacunación, como siempre digo, es para toda la familia. Vacunando a nuestras mascotas, a nuestros niños y a nuestros mayores, vamos a tener un mayor nivel de protección, una mayor salud. Así que, como siempre, vacúnalos, porque vacunándolos a ellos estamos previniendo enfermedades en nosotros.